Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi Huitzi Araña otra vez subió Whitzi Whitzi Araña subió el tubo del agua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 se golpeó, mamá llamó al granjero y el granjero mencionó, no más brincos en el lodo por favor, cinco cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó, mamá llamó Brincos en el lodo, por favor. <risa> <risa> <risa>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 Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó hicoridicorido, Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? La señorita Muppet Sentada en un taburete Comía su suero y son.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 Mofet sentada en un taburete comía su suero en el que son después llegó una araña que se sentó a su lado y asustó a la señorita Moffet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 a una triste arpa dorada, el gran gigante señaló. Toca una melodía, le ordenó y al mundo entero sacudió. -pa, FO -ma. El trabajo de un gigante nunca termina. FI-FA-FI-DELITO Fidelito. ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, yum! yum, yum!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 Jack era muy famoso Todos querían hablar con él FIFA fufón, Jack es un E a su, su madre salvo FIFA finelito, ¡Pastel y leche para todos! todos. jum, ¡Yon!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 les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí!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 Las ruedas del camión de helados giran Por toda la ciudad ¡Oh oh! Parece que tendremos un poco de lluvia ¡Oh no! Las ruedas del camión de helados silban Silban y silban, silban y silban Las ruedas del camión de van por toda la ciudad, las ruedas del camión de lado suben, suben y bajan.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 miedo pero al final todo salió muy bien cierto <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó